El gobierno nacional, y anoche ha salido también un comunicado del Banco Central y del Ministerio, es que estamos manteniendo y vamos a mantener el tipo de cambio. De ninguna manera va a haber ningún cambio en lo que se refiere a la política de estabilidad que tenemos en este momento. Esa noticia de la razón es totalmente descontextualizada del informe del Fondo Monetario FMI. ...y viene a ser una noticia falsa... ...son muchas las noticias que están tratando de distorsionar... ...el funcionamiento de la economía nacional... ...y de crear, de tratar de crear zozobra... ...en este caso, la razón anoche cuando sacó el, el artículo... ...el Banco Central también hicimos todo lo que se refiere a la aclaración... La retiró y después dijo de que en un comunicado de que era un tema de una, de una falla en la traducción. <ríe> Yo creo que aquí ha habido mala intención del periódico porque el titular no reflejaba y ha reconocido que no reflejaba lo que había decidido el gobierno de mantener todo lo que se refiere a la estabilidad económica como lo hemos estado haciendo ahora en los siete meses. Lo que me extraña también es que el candidato Arce Catacora sale en la misma posición creyendo esa información falsa del, de la razón y emite un criterio en la misma línea. No sé si había una coordinación, pero fue muy raro que de inmediato sale el candidato, siendo que el documento está en español, está en inglés y en ningún... En ninguna parte de lo, del informe que tiene el Fondo Monetario establece de que nosotros como gobierno hemos aceptado alguna recomendación de ese tipo, por lo tanto no hay. No nos extraña Marcelo porque también salió una información falsa de una resolución también distorsionada que habíamos que habíamos sacado una resolución que no íbamos a publicar respecto a otro tema, que no íbamos a publicar las compras, y eso lo hizo el señor Mesa. ¿Y qué es lo que sucede? Esa resolución se la sacó el 7 de febrero, cuando no había pandemia. Y el candidato Carlos Mesa dice que esa resolución se la sacó para no informar al pueblo. Eso demuestra que hay dos candidatos que están buscando cualquier noticia falsa o distorsionada, para tratar de afectar la imagen del gobierno. Aquí lo que tenemos que ver es que hay que ser serios. Los candidatos tienen que ser serios en sus apreciaciones, porque si comienzan a querer afectar la economía o la estabilidad que ha costado mucho a los bolivianos, con estas falsas noticias o tratando de aprovecharse distorsiones de noticias, creo que sería muy poco serio. Volviendo al tema del tipo de cambio. Marcelo, nosotros lo hemos mantenido hasta el día de hoy y lo vamos a seguir manteniendo. Las reservas internacionales que venían cayendo desde el 2015 ya se han estabilizado a partir de noviembre que hemos ingresado, que sí hubo una caída, pero ahora estamos en niveles de casi un 17-18% de lo que corresponde al Producto Interno Bruto. Y de acuerdo a a parámetros internacionales estamos bien. La liquidez del sistema financiero es la liquidez que se tenía en 2013, que fue uno de los años en que el país tuvo la mayor cantidad de recursos de ingresos por hidrocarburos, minerales y también todo lo que eran commodities y remesas del exterior. Por lo tanto, consideramos de que la información que sacó la razón y que reconoce posteriormente, tuvo que bajar la noticia, porque no le quedó otra, demostrado de que definitivamente era una noticia falsa, distorsionada. Lo cual le quita mucho mucha seriedad al periódico La Razón, porque estamos viendo que lo que trató de distorsionar y tocar un tema muy sensible. En otras circunstancias, acuérdese de que cuando salían estas noticias de ese tipo, creo que alguna vez a uno de la oposición se lo se le iniciaron un juicio por terrorismo financiero. Creo que hay que tener mucho cuidado sobre todo a los candidatos cuando quieren afectar el tema económico, considerando de que estamos atravesando una pandemia muy grande a nivel mundial y a nivel nacional y se ha estado cumpliendo con todos los gastos y los procedimientos para poder mantener la estabilidad. Te doy un dato, estamos a esta altura con 7.600.000 pagos en beneficios más de 3.800 millones de bolivianos. Por lo tanto, está garantizada la estabilidad y tenemos que alertar de que los candidatos tengan la seriedad para poder establecer las fuentes y la veracidad de toda la información económica y emitir opiniones serias, concretas y no al calor político tratando de afectar al gobierno que ha hecho todos los esfuerzos desde noviembre a la cabeza de la Presidenta Yanine Áñez para poder mantener la estabilidad, cumplir con todo lo que es eh, la atención de salud de los bolivianos y también el otro aspecto que es fundamental estar manteniendo la estabilidad económica que se va a seguir manteniendo con un esfuerzo muy grande, porque los beneficios que se han dado, no está pagando mucha gente impuestos, hay eh, muchos eh, pagos en bonos, los las inversiones que se están haciendo sociales muy altas, pero vemos que aquí prima más que todo, Mucha gente que está tratando de hacer daño a la economía que perjudica a todos los bolivianos basado en noticias falsas.